...en la ciudad de Nueva York, esta edición número 37, de manera interrumpida, llegando a ustedes a través de Telenor, San Francisco de Macorís, República Dominicana, a través también de Teleunión, Megavisión, Santiago, y claro, acá en Estados Unidos, a través del Canal América, 1014, compañía Optimum, para Estados Unidos. Bueno, la verdad que se siente la presencia dominicana este día... ...ondeando nuestra bandera tricolor rojo, azul y blanco... ...se siente, se siente la presencia de la República Dominicana... ...acá en la ciudad de Nueva York... ...una tarde preciosa, una tarde maravillosa... ...un aniversario más de nuestra gesta de la restauración dominicana... ...16 de agosto y en torno a esa fecha es que se celebra el domingo próximo, al 16 de agosto, este gran desfile nacional dominicano. Bueno, nos acompaña en este momento el aspirante a diputado de Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana, ese eminente doctor, muy querido y conocido acá en la ciudad de Nueva York, el doctor Yomar Polanco y su equipo de trabajo. Es así mismo, es feliz, contento, cada vez me, estoy muy, más alegre de que nací dominicano y si vuelvo a nacer quiero ser dominicano. Y este año un año especial para los dominicanos. Señores, tenemos que continuar el progreso. Voy al grano de una vez. Míralo ahí. Gonzalo, vente, vente. Ven, ven. Lilian, ponte la que te queda bonita ahí mismo. <risas> te ahí. Mira, mira. Gonzalo, 2020, Eso es lo que va. Mira, yo voy por Gonzalo. Estamos aquí allá porque somos gente buena, de sangre nueva, no contaminada, gente potable. Queremos Gonzalo allá, Polanco aquí, para que siga el crecimiento, el desarrollo y el progreso de nuestro país. ¡La República Dominicana! Se siente la algarabía, señores, se siente la, la, el patriotismo. El Lilian, qué bueno tenerla por aquí, que anda apoyando también lo, lo dominicano y lo nuestro. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo te sientes? Mira, me siento fabulosamente bien hoy, en este día tan glorioso, pero más porque tenemos sangre nueva. Tenemos sangre nueva aquí en los Estados Unidos con el próximo diputado de Ultramar, doctor Yomari Polanco, y con el próximo presidente de la República Dominicana, el señor de los señores. El señor de los señores que se llama como Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo por el cual estamos y vamos a trabajar arduamente porque realmente somos qué somos dominicanos y qué necesitamos necesitamos sangre qué nueva Así bueno doctor, que entonces muchas gracias por voten por Gonzalo Castillo está todo bar y... esa maquinaria ¿eh? quiero decir rapidito que esto es rápido miren el 6 de septiembre va a haber una encuesta para sacar el candidato del danilismo voten siempre por Gonzalo Castillo y el 6 de octubre eso es lo que viene en la primaria Gonzalo Castillo, el 20 de mayo, presidente para que continuemos el progreso, bendiciones muy bien, continuamos como hace esta gran cobertura desfile nacional dominicano desde Nueva York, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos como hace esta gran cobertura desde el desfile Dominicano Dominicano, dominicano. ¡DOMINICANO, DOMINICANO, DOMINICANO, DOMINICANO! ¡Bum, ba, ba, da, da, ba, ba, ba.